Buenos días amigos de YouTube, hoy día les traemos el desempaquetado de una Smart TV 43 pulgadas Entonces, comencemos con el intro y pasamos con el video Bueno, vamos a abrir salida el producto como ven una capota grandota grandota entonces vamos a abrirlo por aquí entonces vamos a sacar aquí están los soportes chupas chéveres esos soportes vean Vamos a tener las dos Aquí tenemos lo que es un conductor. Ah, se cayó todo. Manual, prendo. Manuales, manuales, más manuales. Más manuales. El cable de energía. Aquí está el producto. Vamos a ver. Aquí está bien. Es una Elgin 64. Bonito, su control Bonito, está el control. Sí, no. Vamos a poner estos por acá. Bien, viene con un cobertor. Un cobertor. Los tornillos. Así wow, que está algo ¿no? La visa. ¿eh? Entonces, vamos a robar un carro. Ahí está. Qué grande. Qué grandota, Por ¿eh? bueno, alguna razón no se hable la cuenta. ¿Qué le pasó? Morada. HDMI, sí, güey. Ahí está contando HDMI. <risa> Taram Ahí está, señores. Vamos a ver entonces está funcionando muy bien como pueden ver este es el desempaquetado de la LG43 pulgadas espero que les guste y habrá más, más de estos desempaquetados sigan en nuestro canal nuestros facebook twitter y instagram muchas gracias